Este año es un año especial para la Tecnicatura de Genteo Gastronómica, aquí en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, porque estamos cumpliendo 10 años. Increíble cómo pasa el tiempo. Ya pasaron cuatro generaciones por aquí, más de 115 graduados. Es realmente importante para inyectar no solamente a Concordia, sino a toda la región una cantidad de profesionales que van ayudando a mejorar la calidad del servicio gastronómico en la ciudad y en la región. Nosotros muy orgullosos, también muy orgullosos de ver muchos alumnos al frente de cocinas de diferentes restaurantes de Concordia, de la región y del mundo también. Hay muchos que están trabajando fuera del país y a veces nos escriben y nos cuentan. También estamos contentos porque el porcentaje de graduados en relación a los inscriptos, es muy importante en relación a lo que es el país hoy por hoy, por lo tanto podemos decir perfectamente de que estamos contentos también por la retención, llamémosle así. Y bueno, y hace unas semanitas atrás estuvimos festejando estos 10 años con, en este caso, el sexto encuentro gastronómico del río Uruguay. Habíamos hecho cinco año sí, año no, vamos armando encuentros gastronómicos para justamente reforzar la importancia de la gastronomía en el turismo de la región y del país. Y bueno, y este año era, todos los años le ponemos un nombre diferente, ¿no? Un año lo dedicamos a la nuez pecan, otro año lo dedicamos obviamente a la citricultura, otro año lo dedicamos al cordero mesopotámico. Este año le pusimos el nombre 10 años de la Tecnicatura en Gestión Gastronómica porque es un año muy especial para nosotros. Tanto la comunidad concordiense como la región identifican a la Tecnicatura en Gestión Gastronómica como una opción para brindar el servicio. Y para nosotros es muy importante, especialmente para los alumnos es muy importante porque ellos de esta manera empiezan a practicar. En el caso de los alumnos actuales están ya en la recta final de su carrera, están terminando el último cuatrimestre, el año que viene ya entran en tercer año y terminan la carrera, así que ellos ya están en condiciones de brindar un servicio de calidad. Los chicos están utilizando todos los conocimientos que obtuvieron a través de las diferentes materias, a través de los diferentes créditos, tanto de pastelería, repostería, cocina, que tuvieron durante todo el periodo de, de cursada hasta el día de hoy. Y bueno, y lo importante es eso, no solamente tener la posibilidad de aprender y formarse en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, sino también la oportunidad de llevarlo a la práctica.